...y yo pensaba que no llegaría... ...y ahora estoy aquí con mi edad... ...he vivido y he llegado a los 84 ...ahora ya no me queda... ...ni el gato... ...todos se fueron marchando... ...y la verdad... ...no vale la pena... Seguir esperando algo Aunque sí Sí vale la pena Generalmente a esa edad Solo comes muchas gachas Todos piensan Estás fatal Que ya no te queda guasa pero qué equivocación La cuerda nos separó Yo llegué a los 83 y tres ahora me queda un mes para los 84 Y soy capaz de cantar de bailar y tengo marcha, no me para ni el diablo, y me queda mucha guasa. Y yo pensaba que no llegaría, y ahora estoy aquí con mi edad.